Bueno, vamos a imaginar el, el siguiente sistema para hablar del error en estado estacionario. Eh, supongamos que acá hay un controlador, eh, la función de transferencia de una planta y una reglamentación unitaria por negativo. Eh, entonces acá le vamos a poner etiquetas a cada una de las señales que se ven, por ejemplo, a la entrada RS, a la salida, eh, YDS. Eh, a la salida después del controlador UDS y a esta después del sumador, eh, sumador restador, podríamos llamarle eh, a esta salida le vamos a llamar EDS. EDS, como la transformada en la plaza del error, esto que quiere decir, entonces EDS, acá lo vemos claramente, es igual a la entrada RDS menos la salida Y de S si nosotros transformamos eso o hacemos la transformada inversa obtenemos que esto es igual al error en el tiempo y estas de acá bueno con condiciones bueno esta es como tal la, la transformada inversa eh, R de T menos Y de T esto quiere decir que el error es eh, la diferencia entre la entrada y la salida. Eh, vamos entonces a, a decir qué pasa con este error cuando T tiene infinito. Que ese sería el error en estado estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de lo que hablábamos de la respuesta al impulso de un sistema de pronto de segundo orden. ¿Cuál es el error en el infinito? ¿Sí? Ese error. En, en, en el tiempo infinito ¿qué pasa ahí? entonces aplicamos eh, un límite entonces vamos a decir que ese error en estado estacionario es igual al límite ¿de qué? de eh, T cuando tiende a infinito de ese error en el tiempo cuando hacemos entonces nosotros la transformada de la plaza de esto o de un límite si sí, tenemos o bueno es más fácil resolverlo en en, en, ¿en, qué? En, el, en la variable de frecuencia S entonces lo que hacemos es transformar este límite ya no cuando T tiene el infinito sino cero eso es como tal la, la equivalencia de estas expresiones eh, y pues para demostrar esto quería ir a la, a la definición, entonces no me quiero ir hasta por allá. DS por eh, el error DS. ¿Sí? Entonces al tener nosotros esta expresión de acá, vamos a hallar eh, lo que es ese error de, o bueno, ese EDS, ese error. Entonces acá teníamos nosotros que este error era igual a RDS menos YDS. Nosotros sabemos RDS, pero no sabemos cuál es YDS. Entonces hagámoslo acá a un lado. Esperemos que se vea eh, ese YDS sobre RDS es igual a la función de transferencia. Entonces la del lazo abierto primero que sería CDS por GPDS sobre 1 más CDS por GPDS y de esta forma podemos obtener YDS entonces pasamos este RDS a multiplicar acá listo, necesitamos RDS menos y de S, ya lo tenemos acá eso quiere decir que nos quedaría Rds menos esta expresión de acá entonces voy a anotarlo así y vamos a factorizar R de S. entonces el error de S vamos a ponerlo por acá es igual a R de S factor de 1 menos todo este factor de cds por gpds sobre 1 más cds por Pds y tenemos esta primera expresión para el error acá podríamos seguirla desarrollando de pronto un poquito más eh, pasamos este factor a multiplicar acá nos queda todo factor común y, y miremos entonces a ver qué pasa entonces esto es igual a Rds por ahora pasamos este acá 1 más Cds por GPDS menos cds por gpds todo esto sobre 1 más cds por gpds este factor de acá se elimina con este factor y por tanto eh, nos quedaría solamente 1 sobre 1 más cds por gps, entonces esta sería la expresión de el error. Como ya teníamos acá esta expresión del error en estado estacionario, entonces acá simplemente lo cambiamos eh, o reemplazamos el valor de eds, por tanto acá nos quedaría s por eh, rds sobre 1 más CDS por EPDS bueno teniendo la expresión general del error de estado estacionario entonces tenemos el error de estado estacionario de vamos entonces o bueno vamos a explicar un poquito a qué viene todo esto nosotros tenemos distintas señales de entrada sí. entonces por decir algo acá le metemos eh, un escalón y de pronto nuestro sistema va por ahí arriba o va por acá abajo entonces esta diferencia entre estos dos puntos sería el error de estado estacionario, eso quiere decir que la salida de nuestro sistema no corresponde eh, con la entrada entonces hay un error grande alguna pérdida o algún o algún exceso de de gasto de energía que digamos no debería ocurrir lo ideal en los sistemas entonces sería que nosotros le insertáramos un voltio y a la salida nos saliera un voltio más o menos sería como, como la idea independiente del, del, del sistema eh, entonces lo que se intenta es mirar ante distintas señales qué error se obtiene entonces por decir algo, eh, el error al escalón, entonces hubo acá un errorcito, el error eh, ya no es el escalón sino de una rampa, recordemos que la rampa como tal no es una salida acotada, pero pues nos ayuda a entender cómo funciona el sistema. Entonces por decir algo, el sistema es oscilatorio y comienza así, o el sistema va hacia arriba entonces eso tampoco es conveniente este sería un error de velocidad y acá eh, por decir algo una, una, ¿qué? Un, una exponencial eh, creciente por decir algo un t al cuadrado eh, una, una potencia eh, podría ser de este estilo y el sistema no reaccionar entonces pues acá tendríamos otro error con respecto a esos puntos entonces lo que se acostumbra hacer es tener o bueno diseñar de acuerdo al error de esas tres señales entonces por decir algo el error de estado estacionario de un escalón eh, de un escalón no de, de de un escalón unitario, sí. Entonces acá lo único que se hace es el límite de S cuando tiende a 0 de S por EDS. Entonces el escalón, eh, pongámosle HDS o como le ponemos, UDS. Su transformada de Laplace es 1 sobre S. Entonces acá ponemos... 1 sobre s por 1 más cds por GP de S. eso quiere decir que esto se anula y eso es igual al límite de s cuando tiende a 0 de 1 sobre 1 más cds por gpds ese sería el primero entonces vamos a asignarle un subíndice más acorde y lo vamos a llamar error de posición. Eh, sí, así simplemente, error de posición. Acá entonces acostumbramos a llamar a esto de cierta manera como la constante de... de de posición, eso quiere decir que eh, el error de posición es igual a 1 sobre 1 más la constante de posición, eh, y por tanto, pues podríamos pasar esto allá. Bueno, eso se pueden hacer bastantes cosas, bastantes cosas. Entonces vamos con el error de posición, el siguiente es el error de velocidad que se hace con la rampa entonces el error de la velocidad L sub B es igual al límite de S cuando tiende a 0 de la función entonces la transformada de, S, de esa rampa es 1 sobre S cuadrado eh, uy me faltó la S por aquí S y acá me queda 1 más C de S por GPDS, acá entonces se nos va un exponente. Esto pasa acá abajo a dividir y esta S, pues nos quedaría multiplicando. Vamos entonces a hacer el límite de S cuando tiende a cero de 1 eh, sobre S más S por CDS por GPDS. Entonces esta sería nuestra nueva constante de, de velocidad. Eso quiere decir que el error de velocidad es igual a 1 sobre la constante de velocidad. Para el error de aceleración entonces, eh, a pesar de que digamos un, una, un T cuadrado transformándolo eh, con la transformada de Laplace, eh, nos daría algo así como... Eh, 2 a la n pongámoslo así n factorial sobre eh, se me olvidó a ver cómo era esto s a la n más 1 así entonces si acá reemplazamos por un 2 ¿sí? por una señal de ese estilo entonces nos daría 2 factorial 2 factorial eso quiere decir que 2 factorial da 2 sobre eh, S al cubo pero vamos a aplicarle pues, por simplificar eso esta señal 1 sobre S al cubo que sería equivalente a nuestro error de aceleración entonces el error de aceleración sería igual a otra vez al límite de S cuando tiende a 0 de S por 1 sobre S al cubo sobre 1 más C de S por Gp de S esto va a ser igual entonces al límite de S cuando tiene 0. Eh, acá podríamos nosotros reducir esto y nos quedaría eh, S cuadrado. Bueno, acá un 1: S cuadrado más S cuadrado por eh, CDS por GPDS y sería ser el límite para todas esas funciones. De igual manera, entonces el error de aceleración es igual a 1 sobre la constante de aceleración. Entonces ahí tenemos eh, tela para cortar. Bueno, por último, entonces vamos a hacer gráficamente la representación del error de posición. Si nosotros tenemos que la salida es exactamente igual a la entrada, habría un, un error de posición de 0 en el infinito, por decir algo... Eh, que hiciera algo así ¿sí? sería un error de posición de 0, igual para este que de pronto el sistema hiciera algo así, o sea, bien pegadito a esa línea, pero pues eso por lo general no ocurre. Entonces, vamos a analizar los siguientes casos. Imaginémonos una curva que se asienta en este valor. Eh, encontramos acá entonces que este error de acá a acá va a ser un error de velocidad menor que. Eh, menor que 0. error de velocidad, no perdón, acá es error de posición eh, si encontramos una señal así va a ser un error de posición mayor que cero a, acá es como que se maneja eh, diferente, cierto eh, imaginémonos una señal que llega y hace esto entonces el error de posición para esta es menor que cero y digamos un, una señal que haga más o menos esto entonces el error de posición va a ser mayor que cero si suponemos entonces que por alguna razón la señal llegó a este valor y se quedó constante entonces el error, perdón, acá no es de posición este es de velocidad porque es una rampa unitaria el error de velocidad va a tender al infinito porque a medida de que esto vaya creciendo, esta distancia en el infinito va a hacerse 6 infinito precisamente eh, acá por decir alguna rampa que sube más rápido eh, que tendría un error de aceleración menor que cero acá está que de pronto va subiendo más lento entonces un error de velocidad mayor que cero e igual se presenta de pronto un gas o bien sea eh, rampa o bien sea eh, constante o cualquiera de las dos va a tener un error de velocidad que tiene infinito. Entonces, todas esas son las consideraciones. A medida que esto vaya creciendo, la distancia en el infinito va a ser infinito.